en este video vamos a plantear un problema y vamos a tratar de integrar todo lo que sabemos hasta ahora sobre imágenes digitales para dar una respuesta al mismo el problema que hemos pensado es que tenemos que preparar una imagen como la de este archivo guitarra TIF para subirla a un blog que va a estar construido con wordpress Necesito que en la dirección X el archivo tenga 360 píxeles y que el fondo sea transparente. Es decir, que necesito que aquí, en este lado, la imagen tenga 360 píxeles, probablemente porque la columna del blog donde la voy a colocar tiene ese tamaño en píxeles. Y además, necesito que el fondo no sea blanco como acá, sino que sea transparente. Muy bien, la pregunta es ¿qué me conviene hacer? Entonces lo que vamos a, a ver son una serie de pasos posibles que constituirían una metodología para dar respuesta a un problema de este tipo. Lo primero siempre es revisar el tamaño en píxeles del gráfico porque si es menor que el que necesito, tengo que buscar otro gráfico. Ya sea que construya una ilustración y la exporte como gráfico de mapa de bits o que busque un archivo de una fuente fiable si abrimos la persiana del sistema operativo vamos a ver que en este caso el archivo cuenta con el tamaño en píxeles que supera lo que necesitamos entonces estamos con un tamaño adecuado y lo que vamos a tener que hacer es escalar el archivo para que tenga 360 píxeles en el ancho Además, fíjense esto que aparece acá. Acá dice 24 BPP de profundidad en bits. Quiere decir que el archivo original del que yo parto no tiene transparencia. Voy a tener que generar esa transparencia. Muy bien. Una vez que tenga entonces mi archivo con el tamaño en píxeles correcto y con la transparencia, deberé analizar las opciones para optimizarlo. Recordemos que nosotros hemos definido que optimizar Quiere decir, reducir el peso del archivo sin modificar el tamaño en píxeles y con mínima o nula pérdida de nitidez. Es decir, que tengo que buscar que el archivo pese lo menos posible, pero no por ello sacrificar la nitidez. Para eso, tengo que analizar mis opciones y mis condicionantes. Por una parte, los condicionantes son que el archivo está destinado a ser visto en el monitor que necesitamos transparencia y que va a ser usado en un programa que es Wordpress. Cuando analizamos el primer condicionante, que es para el monitor, ya hay uno de estos formatos, que son los formatos que nosotros hemos estudiado en clase, que es TIFF, que va a quedar anulado. ¿Por qué? Porque es un formato destinado a impresión no es un formato que funcione bien cuando yo lo utilizo como insumo por el monitor y de hecho hay muchos programas que ni siquiera permiten usarlo como insumo para destino monitor. Muy bien. El segundo condicionante, <coughs> transparencia. De estos formatos sabemos nosotros que JPG no admite transparencia. Quiere decir que ya las alternativas se han reducido. Y por último, sabemos que este archivo va a ser utilizado como insumo en Wordpress. Bueno, les contamos que Wordpress no admite WebP, o al menos por ahora no admite WebP. Entonces, me han quedado dos opciones posibles, PNG y GIF. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es probar estas opciones para optimizar el archivo. ¿Sí? Eh, vamos sabemos que PNG puede eh, trabajar con 24 BPP de profundidad o con 8 BPP y en ambos casos puede guardar transparencia. Y GIF trabaja con 8 BPP de profundidad y guarda transparencia. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es trabajar en GIMP.